Yo, bueno, yo llevo viviendo en Tokio más o menos seis años y pues ¿cuál es el ambiente? Pues no te diría de miedo, la verdad, aunque con esta gente es muy difícil saber qué piensan o qué sienten, si es que sienten algo, eh, porque como ellos prefieren no decir su opinión y es muy difícil saber qué sienten, no, sé, eh, no, no se expresan, entonces pues es difícil, pero por lo que yo puedo entender en la tele y eso, eh, pues hay como un shock general. Que no es para menos, porque es una noticia súper poco habitual, eh, pues para lo que estamos acostumbrados, ¿no? Que al contrario de lo que piensa la gente, tengo que decir que hay noticias de psicópatas eh, todas las semanas. Eh, lo que pasa que es que el tema de las armas de fuego está súper controlado en Japón. Y bueno, hasta donde yo sé, solamente las tiene la mafia. Entonces, pues eh, las noticias que suelen salir, pues el psicópata ha usado un cuchillo o ha ido y ha a matar no sé quién pues ha quemado su casa con la persona dentro y cosas así, eso es, eso es lo normal. Pero esto ha sido una noticia pues, pues a otro nivel, ha sido súper rara... Y súper pues super fuerte, ha sido súper gorda. Entonces, pues bueno, pues en la tele están todo el rato, pues eso, pues resumiendo la vida de este hombre. Pues ha hecho esto, ha hecho lo otro. En el extranjero están diciendo esto y lo otro, tal. Por cierto, España no ha salido, pero bueno, han salido otros países. Y, y pues eso, pues es, es que es muy raro, porque además, pues sí, es un no es impensable. Es que realmente ellos piensan que esto es impensable, no sé, pero no lo es. No lo es. Y pues ahora han surgido pues varias preguntas, varios debates en la tele, pues eso que estaban haciendo ahí los, los guardaespaldas, estaban ahí saludando a la gente, no sé. Y, y pues bueno, ¿qué va a pasar con las elecciones? Porque la gente va a ir a votar el domingo. Yo no, claro, porque soy extranjera, nosotros no tenemos derecho a votar pero bueno, pues la gente va a ir a votar entonces pues eh, hay como dos opiniones, hay unas personas, pues la policía y eso están diciendo, vamos a dejar las elecciones para otro momento porque esta persona pues ha pasado esto que es muy gordo, pero pues los japoneses también tienen como su honor y no quieren, eh, pues los otros políticos no quieren parar las elecciones entonces pues están ahí, las paramos no las paramos, ese es un debate y el otro debate es pues porque la gente como es un país seguro o sea, yo puedo ir en el tren con el bolso abierto o yo puedo ir a las 3 o las 4 de la mañana yo sola, andando por la calle y sé que no me va a pasar nada. Es a ese nivel. Entonces, eh, pues es seguro. Entonces la gente no sabe reconocer el sonido de un disparo. Y lo que ha pasado en el meeting de ese hombre es que la gente estaba ahí mirando y han empezado a sonar disparos y la gente pensaba que eran fuegos artificiales. Entonces no... Pues la gente no reacciona, no han hecho nada y no se han ido corriendo, estaban ahí como si nada. Entonces... Eh, pues esta, esta persona estaba ahí y enseguida la han cogido y ya está porque normalmente actúan así en plan pues, un, pues aparece ahí por, pues, para llamar un poco la atención y ya está, luego deja que le detengan y ya está y ahí se acaba su momento ¿no? pero esa persona podía haber actuado en grupo y entonces que habría sido muy peligroso para la gente que estaba ahí mirando que no se entera de nada y bueno pues eso pues pues a ver a ver qué, qué surge no sé a mí realmente me gustaría que surgiera un poco pues que la gente despierte un poco porque eh, lo que está en lo que está muy atrasado este país es en el asunto de la salud mental que es que bueno a ellos es que no les importa mucho su salud física entonces imagínate la salud mental pues fatal fatal ese es el tema más más más atrasado en Japón Vamos, yo te diría que es que ni siquiera hay psicólogos, tú vas y dices, eh, me encuentro mal, yo qué sé, tengo depresión, y te dicen, toma esas pastillas que vas a dormir, fenomenal, siguiente, y ya está, o sea, y pues por eso pues hay tantos suicidios y bueno, pues, pues esas cosas tan conocidas, ese tema tiene que avanzar, pero es triste que tenga que pasar cosas como la que ha pasado hoy, pues para que la gente despierte, si es que despierta, espero que sí, <risa> pero bueno, pues a ver qué pasa.